Hola, soy Isabel. Bienvenidos al módulo de introducción al gestor Zotero. Estoy con Enrique, que es un alumno que se ha matriculado en el curso y ya ha realizado los módulos anteriores. Hola a todos y gracias a Isabel por recibirme. Bueno, Enrique, cuéntame por qué decidiste matricularte en este curso. Bueno, lo primero de todo, decirte que los módulos están fenomenal porque te vas metiendo en materia sin apenas esfuerzo. Ahora estoy haciendo un curso de posgrado y me estoy muy agobiado con la bibliografía. Bueno, por, esto, por eso estoy haciendo los módulos. Y ahora ya después de tanta teoría, pues estoy deseando ya tener las herramientas para, para empezar. Pues yo, Enrique, claramente te recomiendo que comiences a utilizar Zotero. Mira, es gratuito. Lo puedes utilizar desde desde cualquier sitio y desde cualquier ordenador y además te va vas a cubrir perfectamente todas tus necesidades de un gestor bibliográfico con Zotero. Zotero, suena, suena bien. ¿Y qué nos vas a contar? Un poco cuéntame, avánzame, ¿qué nos vas a contar en el módulo? Pues mira, eh, en primer lugar, cómo instalarlo, vas a poder realizar listas de referencias, vas a poder tener las referencias organizadas en tu base de datos, y luego vas a encontrar una ayuda estupenda para poder citar mientras escribes los trabajos. Uh -huh. ¿Mm? Oye, y, y me decías, decías que era muy fácil. ¿No será demasiado uh -huh. sencillo? Porque yo quiero un buen gestor bibliográfico. Nada, no te preocupes. Es muy sencillo, pero además es muy robusto este gestor. De hecho, hay muchos investigadores que llevan tiempo utilizando gestores bibliográficos y están utilizando Zotero. Fantástico. Oye, pues me has convencido. ¿Cuándo empezamos? Pues enseguida. Ah, genial.